Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Queridos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer noticias muy, muy, muy rápidas Porque tenemos eh, nuevos vehículos que van a estar saliendo aquí en el juego Lo que es el caso de este Gizor eh, Que va a ser básicamente un tanque, un cazatanque, mejor dicho eh, Británico de Tier 8, ¿bien? Bueno, ¿y qué podemos decir de este Gizor eh, 1008? Bueno, eh, dicen que combina las ventajas. Doy información que nos dio directamente Wargaming, ¿bien? Eh, combina las ventajas de los cañones antitanques clásicos y la de los tanques medianos con buena movilidad. En algunas partes, el blindaje frontal alcanza los 200 milímetros efectivos, bastante durete. Y la durabilidad del vehículo es de 1400 puntos de vida. Además, cuenta con una velocidad de 60 kilómetros por hora y una potencia específica de 14 caballos por tonelada, ¿ok? La principal característica del G-Sor 1008 es su cañón con autocargador de 4 proyectiles con 320 puntos de daño por cada uno Va a estar lindo eso señores Le toma 32 segundos recargar el tambor por completo y 1.5 segundos cargar el siguiente clip El siguiente en el clip, no Este cañón que combina una excelente estabilización cuando el vehículo no está en movimiento con una puntería de 0.3 Bastante, bastante buena por decirlo así y 1.8 segundos de auto eh, digamos de apuntamiento eh, Puede deshacerse de los enemigos rápidamente y con facilidad Sus proyectiles AP perforan hasta 226 milímetros de blindaje Mientras que los APCR lo hacen hasta 321 milímetros Bastante, bastante bien De acuerdo a la situación, este vehículo puede entrar en acción de manera coordinada Con tanques pesados o medianos eh, habría que ver, si sí, depende de la situación, muy depende. El Gizor 108 puede ocupar el rol de un francotirador o brindar apoyo a corta distancia gracias a su auto recargador rápido y sus buenos ángulos de depresión que alcanzan los menos 12 grados. ¡Wow! Muy bien, la verdad que está bastante, bastante bien. Vamos a leer acá un poco las, eh, las especificaciones: eh, daño 320, como dije, 320, AP 226, 321 PCR, 53 con. Eh, munición explosiva 32 segundos para recargar completo el tambor 1.5 entre proyectil y proyectil eh, 0.3 de dispersión cierre de retícula 1.8 velocidad de giro de torreta 28 grados por segundo eh, depresión del cañón depresión del cañón de, del cañón de eh, 11 grados y 10 de elevación después tiene eh, 40 proyectiles en el cargador tiene una movilidad de 60 kilómetros por hora. 17 en reversa. Una potencia de 640 caballos. Que le da una potencia específica de 14,7. Bien, o sea, de, de horsepower. Es decir, caballos por tonelada. Eh, puntos de vida, 1.498 de chasis. Me dijeron 200 efectivo. Bueno, puede ser porque está un poco inclinado. Pero no sé. Bueno... 50 de lateral en la torreta serán 152. Bien, ok. Bueno, y 50 de lateral 38, ve eh, unos 370 metros, ok. Bueno, es lo que hay básicamente, eh, las características principales de este cazatanques eh, inglés o británico de tier 8, ok. Vamos a pasar ahora a lo que es este carro combatimento 45T, ok. Eh, ¿Qué podemos decir o qué nos dice Wargaming de este carro da combatimento eh, Al igual que otros vehículos italianos de nivel alto Fíjense que este es nivel 10 chicos El carro da combatimento 45T cuenta con un sistema de auto Recarga su cañón de 120 Cuenta con un clip de 4 proyectiles con 400 puntos de daño cada uno El primer proyectil demora 16 segundos en recargar Mientras que el último tarda 10 segundos el tiempo de recarga ante proyectil eh, es de 4 segundos Entre cada proyectil es de 4 segundos mm, Ya no me gustó, ahí ya no me gustó Me ha pasado, creo que era con el Sharp Future que tienen también algo así Y es muy, muy, muy lento 4 segundos entre cada uno es muy lento Porque te asomas para, para, para pegarle a alguien que está un poco desprevenido y tardás 4 segundos, ya giraron todos la torreta y te miraron y te hicieron pollo. No sé, no me termina de convencer mucho. Habría que verlo, habría que verlo, no sé. La penetración de los proyectiles AP alcanzan 248, mientras que los APCR llegan a 320. Además la puntería es de 0,38, bastante, bastante eficiente. Eh, el tiempo de apuntamiento es de 3 segundos. Y el ángulo de depresión de menos 9. Eso está bastante, bastante bien. Tiempo de apuntamiento de 3 segundos. El cañón no sería lo mejor que tiene en este caso No sé, habría que verlo lo demás. En general el blindaje efectivo del frente de la torreta De la parte superior del chasis es de 300 milímetros Sí, el efectivo, quiero verlo ahora eh, Y tiene unos puntos de vida de 1900 Bueno, a ver, vamos a analizarlo nosotros Más a lo que nos diga Wargaming 400 está pegando por disparo 248 con AP 320 con APCR eh, dijimos 10 segundos el, el proyectil 12, 14 y 16. Bien, ok, o sea, 16, 14, 12 y 10 sería al revés. Eh, tiempo de recarga entre proyectil y proyectil: 4 segundos me parece una locura. Eh, para mí, ¿no? En lo personal. Siempre es personal esto. Aiming time, cierre de retícula en 3 segundos. Muchísimo. Dispersión de 0.38. Um, ángulos de elevación 15 Ángulos de depresión menos 9 Eso sí está bastante, bastante bien um, Velocidad máxima 55 Potencia específica 16 Va a tener una potencia bastante Relativamente buena Puntos de vida 1980 de blindaje de chasis O sea, el típico eh, el típico mediano Digamos, ¿no? Que, que tenés que tener mucho, mucho cuidado Eh... Um, Torreta 230, puede que la torreta sea un poquito troll, pero es que ya veo que es totalmente recta, eh, entonces le va a entrar hasta a mi abuelita Rangos de visión 400 metros, bastante, bastante bien chicos, en este sentido está muy, muy bien Y por último el objeto 274A, versión A, ok, ¿Qué podemos decir de este vehículo, bueno, está pegando unos 320, otro mediano, bien, de tiro 8 eh, 320, 320 con AP y APCR. Con AP penetra 227, con APCR 289, 62 con explosivo y Pega unos 420. Lo cual no está para nada, para nada mal. Eh, los 420. Y los 289 de penetración en tier 8, un mediano, no está mal, no está mal. Uh, no está mal. Sí, está bien, está bien. Si no, ya sería un abuso. Más sería un abuso, realmente. En realidad no está mal, no. Está, o sea, no estoy pensando si está bien o está mal. diego está un poquito... Bien. O sea, está bien. Está muy bien, Diego. Estaba pensando si estaba pasado o no. Pero nada no, está bien. Está bien. Eh, tiempo de recarga en 9 segundos. Dispersión de 0.38. Cierre de retícula en 2.7. Vas a tener que mejorar eso, seguro. Eh, menos 6 de grados de depresión. Eso puede que te juegue un poquito en contra. 15 de elevación, capacidad proyectil de proyectiles 56 Velocidad de manera recta hacia adelante 58 km por hora 15 en reversa 18 con 2 potencia específica Puntos de vida 1.200 eh, Un poquito por debajo de la media De los vehículos medianos de Tier 8 La mayoría tiene 1.300 Algunos 1.500 Pero 1.300 más o menos por ahí anda un poquitito por debajo de la media tampoco es que es un desastre está un chiquitín nada más pero ahí está está bien igual está bien eh, hull armor eh, blindaje de chasis 95 frontales 70 laterales 45 traseros torreta 230 frontal 130 lateral 60 trasero ok rango de visión 390 metros radio de eh, señal de radio no radio de señal al revés, eh, 850 metros, muy muy buen alcance de radio Y el alcance de visión no está para nada, para nada, para nada mal, chicos Bueno, básicamente estas han sido las noticias del día Estos nuevos vehículos eh, que van a estar entrando en el Supertest, chicos Recuerden que cuando entran al Supertest pueden sufrir modificaciones, ¿ok? O sea, todavía no hay nada definido, ¿ok? solamente están de prueba, pero nada, Wargaming nos comunica esto para que sepamos, estemos al tanto de que se vienen estos nuevos vehículos, ok eh, más allá de eso recuerden seguirme en las redes sociales, recuerden que también eh, pueden seguirme en Twitch también vamos a estar haciendo un sorteo para la gente que me sigue en Instagram, quiero levantar y darle un poquito más de bolillas a red social y eh, Nada chicos, básicamente eso Les agradezco que estén ahí Recuerden que prontito se viene eh, La entrevista con el sobreviviente de Malvinas Un muchacho que estuvo en la guerra Que tuvo Argentina versus eh, Reino Unido Y vamos a estar haciendo una entrevista con él Y él nos va a estar contando lo que es sobrevivir a un ataque Porque ese, ese barco argentino fue hundido por las fuerzas británicas Bien, Entonces él nos va a contar de primera mano qué es básicamente lo que se siente tener que escapar cuando nosotros vemos una película de tanques o algo así, bueno, en este caso de un barco, pero supongo que la sensación eh, es, es bastante similar en este sentido. Y eh, después vamos a estar con la señorita Flor Hitomi también, haciendo aquí una entrevista, así que no se la pierdan, estén atentos al canal. Muchas gracias chicos, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau chau.